Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, porque es un delito que no escapa de lo habitual que está ocurriendo acá en la región metropolitana, pero además a lo largo de nuestro país. Y que esta vez eso sí queda registrado en las cámaras de seguridad de la comuna de Providencia. Para que se hagan una idea las personas del sector, esto es el denominado Vaticano Chico. Esto es eh, Condel con María Luisa Santander. Acá, a raíz de las cámaras de seguridad, uno de los eh, funcionarios de la, del municipio se percata que habían cuatro personas eh, que estaban rondando por el sector. Esto es 2.30 de la mañana, así que era bastante sospechoso el movimiento, iban, volvían, hasta que de un momento a otro ven que aparece una pareja. Acá estaban transitando ya por el sector de Condel. ¿Qué ocurre en ese momento? Bueno, acá se acerca esta banda, incluso compuesta por una mujer de 17 años, una menor de edad, además de otra que era una de las más violentas, según el relato incluso de las eh, propias víctimas. Así que queda graficado en estas imágenes que estamos revisando, eh, cómo incluso llevan a una de sus víctimas al piso, al medio de la calle, si bien era ahora de la madrugada, claramente esto representaba un riesgo, fue una agresión eh, continua, fueron cerca de 30 segundos en el piso cuando estas eh, personas fueron golpeadas eh, por este grupo eh, de delincuentes eh, que nos comentaban y estaban siendo seguidos a través eh, de las cámaras de seguridad para, pero para que se hagan una idea de la violencia además de la expertise de uno de ellos eh, que incluso es un, un hombre eh, que ya estaba siendo investigado por el municipio, creo que pasemos a revisar este momento Tell her I'm not fuga, <laughs> so tell her fuga, so Claro, no solo les bastó con golpear a las víctimas, amenazarlas, sino que además cuando son detenidos por este equipo eh, de patrulleros de Providencia y además de Carabineros, se da a la fuga eh, mientras estaba siendo esposado. O sea, acá ellos estaban dispuestos a todo fácilmente, eh, vieron que estaba esta vía eh, desocupada, que no había mucha gente, entonces aquí él intenta escapar, pero ya a eh, los eh, pocos metros fue capturado por este equipo de Carabineros y del propio municipio. Así que un hecho que, insisto, no escapa de la situación que se está viviendo en la zona, eh, quedó registrado en el propio relato. De una de las víctimas de este asalto en horas de la madrugada y creo que pasemos a revisar sus declaraciones. María. ¿Qué andan? Pues tenemos allá dos mujeres de chaqueta negra, uno en bicicleta sí, con chaqueta sí. café. Joki. Era... El hombre. Pero eran un venezolano o colombiano. Y yo tenía como una chiqueta, como una... Naranja, una... una... roja. Eh, como la importancia del relato de una de las víctimas es que entrega las características de estas personas. Además, obviamente acá buscaba algún tipo de nacionalidad. Eh, todos estos antecedentes fueron recopilados por este equipo de seguridad, así que a los pocos metros eh, fueron encontradas estas personas que además estaban siendo seguidas a través del sistema de cámaras de seguridad del sector. Así que importantísimo esto de tener el máximo de antecedentes. Sabemos que es un momento bastante grave, eh, muy violento por parte de estas bandas. Eran cuatro personas que atacaron a uno de ellos incluso en el piso en medio de la calle, así que aquí queda de manifiesto en las imágenes que hemos eh, registrado y que hemos visto eh, en esta madrugada en la comuna de Providencia. Eh, otro hecho de bastante relevancia, es uno de lo que apunta la alcaldesa Belén Matei a raíz de eh, que eh, Providencia no se encuentra en el plan de calles seguras. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Eh, pueden tener menos funcionarios y a raíz de esto del crimen se ha ido movilizando y ellos apuntan que situaciones como estas se pueden repetir. Así que eh, para más eh, declaraciones sobre este hecho, creo que pasemos a revisar las palabras de la alcaldesa. Fue terrible porque fue en las horas de madrugada, iba una pareja caminando Y habían otras cuatro personas, dos hombres, dos mujeres De repente se les abalanzaron, les pegaron, eh, los patearon en el suelo repetidamente eh, Yo quiero señalar que desgraciadamente estamos viendo cada vez más mujeres delincuentes Una de ellas además tenía solamente 17 años, una de las delincuentes eh, delincuente además súper agresiva, súper violenta. Esto otro también es un punto a destacar. ¿Por qué la aparición de mujeres o menores de edad en las bandas criminales? Bueno, esto último lo hemos visto en la zona oriente de Santiago, en la comuna de Providencia, en la comuna de Las Condes, donde mujeres en este caso aparentemente buscan entregar esta imagen de que no son agresivas o que no pueden realizar algún tipo de daño a sus víctimas, pero queda de manifiesto ya cómo golpearon a esta pareja, incluso al medio de la calle o también en este sector bastante solitario en horas de la madrugada. Así que estamos atentos, dentro de las próximas horas se va a realizar el control de detención en contra de los tres detenidos por este hecho por el delito de robo con violencia. Sí, cada vez son más jóvenes, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo Barza. Muy buenas tardes. bueno durante...